videos que no son tan espectaculares, sin embargo son dignos de revisión, porque no todos los fenómenos paranormales que suceden o los fantasmas son impresionantes. Las redes sociales nos han acostumbrado a ver videos increíbles, pero la mayoría son manipulados, son falsos, son de personas charlatanas. El video que vamos a ver a continuación no tiene nada de espectacularidad, pero sí es bastante interesante. Mientras un perro se encuentra solo en casa, le sucede algo sobrenatural. La cámara de seguridad que estaba en aquel momento grabando da cuenta de que algo le sucedió a ese perro. Vamos a ver el video. Como vemos de inicio, el perro se despierta porque escuchó un ruido o le causó extrañeza a algo que se movió. Vemos que pone mucha atención a la mesa y es que el objeto que se encuentra sobre la mesa comienza a moverse. Desde inicio ya vimos que el perro está notando que hay un movimiento extraño. Parece que no hay nadie en la casa, incluso está rodeando la mesa. Sí le llamó la atención el movimiento del objeto, pero está al parecer revisando que no haya alguien más en la habitación. Vemos que mueve un poco la cola, está tratando de encontrar a alguien o alguna explicación sobre lo que él está viendo, pero no la encuentra. Un objeto se movió frente a él sin que nadie lo estuviera jalando. ¿Será acaso esto real? La cámara de seguridad que grabó esto, eh, no sabemos en qué lugar fue. Ojalá tuviéramos la información sobre estas personas para saber si han podido grabar otros fenómenos similares en su casa y si es así, poder determinar si efectivamente suceden fenómenos paranormales constantes en el sitio y hacer una investigación. Y si sí, solamente fue un video fortuito donde... Solamente en una ocasión se movió algo, esto quiere decir que quizá tal vez los fantasmas ronden entre nosotros. O quizá tal vez se trató de un engaño, algo para espantar al perro y dejarlo grabado en video. Me gusta darle la oportunidad a las evidencias paranormales, porque muchas de ellas, aunque no parezcan ser reales, pudieran serlo. Y poder tener efectivamente la evidencia de que hay un mundo extraño y desconocido que está entre nosotros. Yo creo en lo paranormal. En las evidencias paranormales no tanto. Por eso dudo y por eso las analizamos aquí. Pero por el momento no puedo decir que este video sea falso y tampoco puedo decir que sea verdadero. Solamente una extrañeza, algo perturbador para ese pobre perro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los fantasmas querrán decirnos algo? ¿Por qué moverán los objetos? ¿O solamente se tratará de charlatanes en TikTok? Mi nombre es Castro y recuerden que me pueden mandar sus evidencias paranormales, fotografías, videos o voz en off de algún relato para que yo pueda mostrárselos y compartírselos en video aquí todos los días en Oxlac Investigador. Los vamos a analizar y si no hay nada que podamos determinar simplemente los vamos a dejar para la posteridad. Muchas gracias, hasta la próxima.